¿Imaginaste que algún día te invitáramos a no visitar nuestro pueblo? ¿Alguna vez pensaste que estaría prohibido explorar las maravillas de nuestra tierra? Nosotros nunca lo imaginamos. Nunca pensamos invitarte a no disfrutar de nuestras aguas, de la aventura que aquí se esconde... ...de la riqueza que nos rodea. Cuidamos nuestro pueblo... ...para que siga siendo una perla... ...para que siga siendo un remanso. No llegar a Alejandría por estos días... Es demostrar el amor que le tienes a sus montañas y a sus gentes, a sus ríos y quebradas, a sus destinos con sabor a campo. Sigue en casa. Llegará el momento en el que podrás salir y volver a enamorarse de esta tierra bendecida. Llegará el día donde ya no extrañarás un paseo por nuestras calles. Y ese día nos volveremos a abrazar. Volveremos a sentir la mano amiga que nos inspira y nos da confianza. Volveremos a sentir de cerca la sonrisa que nos motiva. Ese día brindaremos por el reencuentro, por la vida. Alejandría, la magia de lo natural.